¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, sabes que comprendemos que reunir el coraje para hablar con personas nuevas es un gran desafío. Es aún más difícil si la persona con la que quieres acercarte es una hermosa mujer que no conoces, pero que te mueres por iniciar una conversación con ella para así, a lo mejor, ganar una cita. Por fortuna, hay maneras en que puedes aumentar drásticamente tus posibilidades de causar una gran impresión y reducir tu miedo al rechazo. Hoy te traemos algunos consejos muy simples para enseñarte cómo hacerlo. Primero, busca señales de avance. Antes de preocuparte por lo que vas a decir o hacer para acercarte a ella, primero debes comprender cuándo debes acercarte. A menudo, el tiempo puede significar la diferencia entre ser ignorado o ganar una conversación. Por ejemplo, acércate a una chica si está sentada o parada y se ve relajada. Las personas que tienen un estado de ánimo positivo y muestran un lenguaje corporal abierto tienden a estar más dispuestas a tener conversaciones. Hazlo si te has dado cuenta de que te está enviando varias miradas o sonrisas. Si esto sucede, es pro probable que ella esté interesada en ti y quiera que comiences una conversación. Nunca te acercas a una chica si se ve molesta. Tampoco te acercas a una chica si está ocupada o preocupada. Interrumpirla no causará una muy buena impresión. Segundo, crea una conexión instantánea con la mirada. Tan pronto como te acerques a una mujer, lo primero que debes hacer es un contacto visual. Esto es importante por dos razones. Primero, muestras confianza. Y segundo, creas una sensación de cercanía. Cuando haces contacto visual con alguien, desencadenas la producción de oxitocina, también conocida como la hormona del abrazo. Si bien la cantidad generada por el contacto visual no creará ningún sentimiento fuerte, sí establece un sentido de confianza con la chica con la que estás hablando, haciéndola más dispuesta a tener una charla. Amigo, si quieres saber cómo acercarte a una mujer y no fallar en el intento, Suscríbete para más contenido que todo caballero debe saber para ser todo un galán exitoso. Tercero, acércate desde los lados. Las mujeres más que los hombres suelen estar en guardia cuando están rodeadas de extraños. Acercarse a una mujer por detrás o por delante puede ser intimidante porque temen ser atacadas. En vez de eso... Acércate lentamente a las chicas desde un ángulo lateral para que puedan verte venir y prepararse para tu presencia en lugar de sorprenderse. Cuarto, Demuestra que vales la pena de hablar. Los estudios han encontrado que las personas son increíblemente críticas y vacilantes cuando conocen por primera vez. Especialmente las mujeres son creadas para desconfiar de los tipos que no conocen inmediatamente buscan respuestas a preguntas antes de decidir si deben hablar con alguien también desconocido. Preguntas como ¿Qué quieres de mí? ¿Es alguien en quien puedo confiar? ¿Merece este hombre mi tiempo? Cuanto más rápido puedas ayudar a responder esas preguntas, más rápido se sentirá cómoda contigo y estará dispuesta a entrar a una charla. Demuestra que eres alguien confiable. Los cerebros de las mujeres están programados para leer el lenguaje corporal de los hombres. Desde el momento en que te acercas a ella, su subconsciente está analizando la forma en que sostienes tu cuerpo y cada uno de tus movimientos para decidir cómo se siente ella acerca de ti. La clave es usar un lenguaje corporal que demuestre que eres amigable y sobre todo confiable. Amigo estilócrata, esperemos que estos bebés consejos te sean de ayuda para acercarte a una mujer que no conoces pero que te gusta, acércate a ella con esto en mente.